Presentamos en el relatos de la noche de la cripta y corregida por el director principal, Arturo Espectral. Hola a todos. Será una noche entre tanto nosotros. Punto el día de hoy estaremos contando una nueva creepypasta. Pero no estaré solo, pero estaré acompañado por mi hermana llamada. Dark lo cuento, pero yo le debí una colaboración de mi canal. Por eso quiero que ella va a contar una historia. Creado por mí. Así que disfrutas el video ahora mismo. Su canal entrará aquí en el siguiente video. O. Oh, una tarjeta. De promoción. Por allá amiga de en la pantallita. Allí ya viva en la pantallita sin más que decir y comencemos. En la muchas gracias. Hermano arroba Arturo Ezequiel 669, permitime entrar en tus vídeos, me pondré extremo punto al contar esta historia, se titula las vergüenza del de señor José Mitsuru y y bueno, chicos, mi nombre es Barcuisar, lo cuento, mi canal estará... Aquí abajo, en la descripción en el video sin más decir empiece el video ahora mismo. José Mitsuru Igarashi sí que he escuchado ese nombre, pero en donde dicen que es abogado. sí es cierto, es un abogado muy famoso que se ha especializado en casos de adolescentes, defiende a la juventud Mitsuru Igarashi. No es esta la casa donde se suicidó un muchacho que cursaba la secundaria cuando yo estaba en tercero de primaria. Un estudiante de séptimo grado se suicida a causa de las amenazas de un compañero. El artículo menciona que un chico, el cual solo nombra como estuvo amenazando a la víctima en la escuela. Riddle está bien entrenado y no ataca a las personas sin ninguna razón. Esta noche, Claudia que el hijo del señor si se había suicidado, ¿verdad? Sí, sí. Yo también escuché sobre ese incidente, si no me equivoco, la culpa fue de un compañero que lo amenazaba. La víctima de anoche, Sirius Black, pudo muy bien ser el compañero que lo orilló al suicidio. No cree. Riple. Efectivamente ya está comprobado. Escuché directamente del señor Igarashi, su hijo Draco y Servus eran compañeros de clase en la secundaria parece que David tenía inscritos los incidentes en un diario titulado Amenazas y él mismo se colgó en su habitación. El señor Igarashi leyó el diario y dijo que realmente despreciaba a Dumbledore, que... Mitsuru que era todo para él después de haber perdido su esposa, pero que al ver cómo lloraba de arrepentimiento en el funeral de Neville, decidió perdonarlo. Dígame algo Neville era el único que amenazó a Mitsuru. Ridle. Seguir así, parece al poco tiempo de eso, Dumbledore fue transferido de escuela debido al trabajo de su padre. Algunos años después regresó a esta ciudad para asistir a la universidad. Y en vacaciones se mudó a un condominio junto a la casa del señor Igarashi. Creo que esto es exactamente lo que llamaría una jugada del destino, parece que también fue una gran sorpresa para el señor Igarashi encontrarlo, pero ya no tenía resentimientos ni rencores contra él. Dijo que inclusive a veces lo invitaba a comer a su casa. Agrit, Rubeus. ¿Qué es lo que trata de decir Rigarasi? Estaba entrenando a Reika el secreto. Así fue como lo programó para atacar cuando escuchara cierta palabra y anoche le dijo esa palabra o esa frase en el oído. ¿Estás bien Reika? Reika ¿Estás bien? Con su venganza se equivoca. ¿que por qué dice eso? Porque no pone atención. Cuando el señor Igarashi estaba siendo interrogado, me repitió todo lo que dijo en frente de Reika, pero no hubo reacción en el hija, aún escuchando esas palabras. Señor Igarashi, Reika siempre acostumbra a dormir en el descanso de la escalera. Sí, siempre hace eso. ¿Y por qué nunca duerme abajo ves la puerta que está allá? Sí, esa era la habitación de mi pobre hijo Mitsuru. Ah, resulta que mi hijo quería muchísimo a su hermana, pero su madre, que en el cielo esté, le prohibió terminantemente que entrara ahí. Así que él adquirió el hábito de dormir frente a la puerta para cuidarlo. Ya pasaron ocho años desde que falleció mi hijo, pero Chris sigue esperando a que salga de esa habitación y le diga, buenos días punto se olvidó de mí, olvidó a mi hijo, ya se había olvidado completamente de la persona a la que forzó a cometer un suicidio y eso era imperdonable. Por eso es que se fue a vivir al condominio junto a su casa. «Señor Igarassi, yo soy un abogado que se especializa en casos de adolescentes, he trabajado para que los niños perdidos se encuentren en su paso en el camino de la vida. Así que hace ocho años, cuando lo vi llorar y disculparse en el funeral de mi hijo, decidí perdonarlo. Era solo un adolescente, si en realidad se hubiera arrepentido de lo que había hecho». La muerte de Draco no habría sido en vano, eso fue lo que pensé, pero ese muchachito volvió a aparecer después de ocho años. Ya no recordaba nada del incidente. De hecho, me di cuenta que no había cambiado nada en él. Devuélvela en mi billetera, te dije que solamente necesito un poco de dinero. No te preocupes, solo es un préstamo que te voy a devolver cuando me dé la gana niño, pero no tengo idea de cuándo vaya a hacer eso, ja. Cuando vi eso sentí que se me revolvió el estómago de rabia. ¿De qué sirvió la muerte de mi pobre Mitsuru, porque lo perdoné en esa ocasión, porque lo hice y usted usó autor, ¿verdad?, Así es, si la ley no podía castigarlo, entonces tenía que vengarme a Reika. Probablemente todo esté igual de feliz porque ya vengo a Mitsuru lo que dice es terrible. Usted no es el único que sufre por la muerte de su hijo Mitsuru, ¿no sabe lo triste que está Reika? ¿No fue usted el que me dijo que se sienta enfrente de la habitación de Mitsuru esperando a que salga a saludarlo? ¿Cómo es posible que lo haya usado para matar a alguien? Eso es algo que jamás podría ser feliz Mitsuru. El Igarashi las circunstancias que llevaron a la muerte a su hijo no son algo que se pueda olvidar tan fácilmente y entiendo cómo se siente, pero alguna vez se ha detenido a pensar en los sentimientos de Reika, ha sido usado para cometer un asesinato sin saberlo siquiera y eso no me parece muy justo. ¿Qué dice los sentimientos de Reika? Señor Igarashi, doctor, todavía confía en usted y lo sigue escuchando. Por favor, trate de entender sus sentimientos. Reika perdóname todo por amor.